Bueno, chicos! ¿Cómo están? Segundo video del de día El día de hoy vamos a hablar sobre O vamos a más bien comentar un, eh, Una llamada que hubo con esta señora Angie Amaya La cual eh, fue tuvo lugar hace siete días Alrededor, a, atrás No tuvimos el tiempo de analizar esta llamada a detalle Pero lo vamos a hacer eh, justo ahora Con todos ustedes para que no es que lo está un poquito duro me parece. Eh, vamos a verla, muchachos. Déjenme ver, preparo todo por aquí. el corporativo ya no haya tenido nada más que hacer o es que los líderes estén esperando a ver. No, todo tiene su tiempo. Noviembre y diciembre, identificación de la situación que nos sucedió. Ay, ¿cuál es la situación? Que quiero que me la repitas y que me la digas. Hay comunicados oficiales de eso, para que todos lo sepamos. No hay necesidad de que tú, voy a conectar para que lo escucha directamente de Angie. Porque quiero decirte que entonces no estamos pasando al segundo nivel de liderazgo, que es adquirir compromiso en las situaciones que requieren de nosotros. Y esta situación requiere de cada uno de nosotros. Entonces pongámonos la camiseta también. Como en algún momento no la pusimos, en este momento hagámoslo. Porque esto también es un ciclo, el ciclo del éxito, en donde podemos encontrarnos. Dice que esta señora es africana, tiene raíces negras. Con Perdón. altas y Perdón. bajas. Entonces, esto no se necesita de motivación, ni de que nos digas qué va a pasar, no, se necesita de sentido común. Y estoy hablando desde el sentido común a cada uno de ustedes. ¿Sentido común? Dejar de invertir en este tipo de esquemas, dejar de invertir en, en, en Omega Pro y todas estas farsas. Eso sí es sentido común. Porque ese es el sentido común que yo también le estoy dando y viendo la realidad de lo que realmente está sucediendo. Enero y febrero hemos estado en la evolución, desarrollo de la solución que la compañía nos ofreció. Que todos sabemos que es estar en un broker y que quiero que cada un uno falso. investigue. ¿Qué es hacer un retiro de un broker, por ejemplo? Investiguen cuánto tiempo tarda un broker en darles el dinero, en devolvérselos, en pagarles. A ver si dura un mes, dos meses, tres meses. ¡Investiguen! ¡Hagan el ejercicio! ¡Háganlo, exactamente! Lideres. Si yo quiero ir a recomendar y a hablar e informar a alguien, yo me asesoro yo primero. Y empiezo a investigar, ok... Si la compañía nos pone un broker para que empiecen a hacer retiros, para que empiecen a hacer pagos, necesito yo como líder ir a ver qué necesita un broker para hacer un retiro. Esta gente de verdad, de verdad nunca ha hecho trading en su vida. Nunca. No sabe cómo funciona un broker. Si de verdad una persona sabe cómo es que funciona, de verdad se va a dar cuenta que un broker no tarda lo que tarda Omega Pro. Eh, y, y, y eso que es un broker creado por ellos mismos. Y no quedarse en la circunstancia de los comentarios y opiniones que hay afuera, lo cual lo respeto, pero no lo comparto. Pero no, yo, esta señora, si no, ni comparto ni la respeto, la verdad, por todo lo que ha hecho. Ni comparto su opinión ni la respeto. Porque me parece muy sucio, muy vil, muy ruin, usted querer. Seguir fomentando una, una estafa que a esas alturas está más que comprobado que es una estafa y seguir como que si nada estuviera pasando. Quiero que ustedes también estén en esa misma sintonía. ¿Qué es hacer un retiro en un broker? Te invito a que abras una cuenta tú en cualquier broker del mundo con 100 dólares, con 50 dólares, con lo que tú quieras. Y después de que ustedes hagan trading, retiren el dinero. A ver si tarda lo que tarda Broker Group en pagarles. Hagan el ejercicio como ella dice. Vayan. Vayan. Hagan ustedes trading y, y, y pasen su dinero a un broker a ver cuánto les tarda. Y les aseguro, casi que les firmo, que ningún broker tarda una semana en pagarles máximo. Ahora, por problemas de bancos podría tratarse de 12 días. Pero... Un mes, dos meses, tres meses. O sea, Broker Group es el peor que he visto yo eh, gestionando el dinero de la gente. Un broker que tiene más de tres millones de personas. Eh, como por ejemplo, Etoro, le tarda usted en máximo una semana. Eso es lo que tarda en pagarle. Y pueden ir ustedes y corroborar toda esta información. Vayan, como dice ella. Vayan ustedes y metan su dinero en, en una plataforma un poco más regular que, que Broker Group. De, de, de hecho, cualquier cosa está más regulada que Broker Group. Y te pongas a hacer el proceso tú mismo. Y te pongas a hacer el proceso de qué es no tener... Esta señora lo que tiene es que no habla con la verdad. No habla confirmando la información. Ella habla con una seguridad que realmente parece que está diciendo la verdad. Pero, o sea, de ahí no se pasa. Tener los documentos listos como se debían para que me verifique. Si no quieres... Y un broker lo que te pide es cédula de identidad. Eh, con los que yo he estado también piden mmm, recibo de agua y luz para corroborar tu información. Obviamente tu número de, de cédula, pero son máximo cuatro cosas. No... Lo que te estaba pidiendo, Brooker, que prácticamente había que hacer un pentagrama e invocar a Belzebú, o sea, una cosa pero totalmente ilógica. Es escuchar a tus líderes o a tu corporativo, perfecto, vamos, ¿Hago, voy yo misma a hacer el procedimiento. Entonces enero y febrero nos encontramos en la posibilidad de buscar una solución para esta comunidad, lo cual a mí me deja entrever algo y es que la intención del corporativo siempre es continuar, avanzar y evolucionar, pero las personas lo ven y quiero que cada uno de ustedes, en este compromiso que estamos asumiendo como líderes, tengamos también esa fuerza de decirle a las personas… ¿Por qué camino continuar? ¿Por qué camino seguir? ¿Qué nivel Porque de manipulación? Lo ¿De verdad? Hemos pasado, ¿Qué asco lo hemos de persona? Y ¿Qué asco de persona? Y ese es lo que estamos haciendo en este momento. Ay, Angie, es que yo quería quedarme, pero ya no quiero. Mira, mi, mi intención no es convencer. Mi intención es que las personas que si quieran quedar con nosotros aquí construyendo, podamos construir algo mucho más grande de lo que hemos construido anteriormente. Por tres razones. No es porque me crea la mejor o porque nos creamos los mejores. Por tres razones. Porque estamos hablando desde los resultados que ya hicimos y que son comprobables porque cada uno de ustedes lo puede comprobar. Esta, esta señora lo que hace es como un periquito repetir lo mismo que, que dice Juan Carlos Reynoso. O sea, básense en que les pagamos en un pasado. No es lo que ahorita está sucediendo. Básense en, en, en cuando la pirámide funcionara. Básense, básense en antes de que toda esta burbuja explotara. De si nos basamos en eso, sí, eh, Omega Pro fue la mejor en su momento. Y estamos hablando de que es el ciclo que cumplen todas estas pirámides, todos estos esquemas Ponce. Llega al punto donde todo el mundo recibe su dinero, donde todo el mundo está contento hasta que la burbuja explota. Y eso justamente es. Lo que estábamos nosotros advirtiendo en este canal. Que muchos me hicieron casos. Unos cuantos me llegaron a escribir. Emanuel, gracias a usted saqué mi dinero y no me arrepiento. Lo pude sacar antes de que todo esto pasara. Faltaban dos, tres meses. Recuperé mi capital y, y tal vez no el 300%, pero un poco. Pero lo logré sacar. Y eso es, esa era realmente la misión que teníamos con Omega Pro que estemos pasando por una circunstancia en este momento, no quiere decir que vamos a borrar lo que hemos hecho por tres años y medio, que es ayudar a muchos peruanos a muchos colombianos, a muchos mexicanos, a muchos latinos hasta a mí mismo me ha cambiado la vida pero lo olvidamos, por la presión que ejerce qué manipulación, la situación pero qué entonces, asco. ¿dónde está tu rol Esta de líder? Señora en bajar de bajar esa presión que ejerce la situación en mostrar tu templanza a tu propósito, porque no puede ser posible que el propósito de ahora todos cambió por una situación y ya no hay apoyo y ya no quiero que me relacionen con ellos, ni con ella por favor, es momento de ir al sentido común enero y febrero nos encontramos en el desarrollo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, de agosto, septiembre y aquí hasta el 2040 nos encantaría que fuera más rápido, hasta a mí porque yo también soy una persona que he confiado en esta compañía. Soy una inversionista más. Si yo sé que mi producto funciona, ¿ustedes creen que yo no invertiría en ese producto y que no compraría muchos productos? Claro que sí. Así que ustedes no son los únicos que se encuentran en esa circunstancia. Todos. Yo les apuesto lo que sea que esta señora ya le pagaron. Desde hace mucho tiempo, pero ella sigue con su teatro. Y ella, eh, aunque no le hayan pagado, esta, esta señora generó una cantidad de dinero. Y, y esta señora es... Eh, le tuvieron que haber pagado porque esta señora es muy, muy, muy cercana a Juan Carlos Reynoso. Ya le tuvieron que haber pagado. Solo. Y con muy cercana, muy cercana que todos tenemos la responsabilidad de vivirla, moldearla, trabajarla, evolucionarla desde nuestra realidad que nos encontramos. Entonces, para volverlo a aclarar, noviembre y diciembre, identificación de la situación que nos sucedió. Enero y febrero, evolución, desarrollo de la solución que hemos planteado para... ¿Qué vamos a hacer durante este tiempo? Es que sus argumentos no cuadran. Se supone que el ataque se me atrofian los dedos de hackers que tuvo esa plataforma. Ni siquiera fue que les robaron el dinero. Ni siquiera fue que el dinero se lo llevaron, según lo que ellos dicen. Fue que encontraron unas cuentas ahí duplicadas que no se sabía si era real o no. O sea, para un ataque tan básico, ya es para que lo hubieran pagado a todo el mundo. Es que ni para mentir son buenos estas personas. De verdad, que asco. Mientras de la compañía se demora en la auditoría, en, la, en el tema de, de ver verdaderamente quién es cada quien, se va a demorar seis meses. Ahora se va a demorar Investigen seis meses. Investiguen ustedes. No me crean a mí. Sí. investiguen ustedes, si un broker les paga en seis meses, investiguen, vayan, vayan y busquen, Esta señora, o sea, Dios mío, qué, qué nivel. Que aquí hay muchos gerentes hasta de bancos, investiguen cuánto se demoraría la auditoría en una compañía, que puede demorarse de uno a seis o hasta un año, dependiendo cómo se encuentre la situación. Eh, no. Es que esa señora, esta señora, Entonces, esta señora a común, dice todo a tan, los hechos a lo que estamos viviendo. en fácil. Este momento, no. Más allá de todo lo que está sucediendo. Porque no. les voy a recordar algo. Hoy, que hasta... En la empresa donde yo trabajo se hacen auditorías y tardan alrededor de tres días en hacerlo. Tres días. Y eso cuando tardan mucho. A veces la, la, he visto auditorías que, que las hacen en cuestión de un día. Ahora, depende mucho el tipo de empresa, sí. Depende mucho a qué se dedica, esa empresa, sí. Depende mucho, pero seis meses en auditoría. Una, una empresa que no está ni... y nunca estuvo regulada por nadie. Ahora resulta que hay que auditarla. Vean, es que, es que esto no tiene sentido por ningún lado, gente. Esto no hay por dónde agarrarlo. A mí me tocó recordar. Si yo me hubiese puesto a creer en la realidad que tenía enfrente mío, créanme que yo nunca me hubiese imaginado que hubiésemos hecho esto juntos. Cuando llegué a Tarapoto, nunca me hubiese imaginado que hubiese crecido tanto en la organización como ha crecido hasta este momento. Entonces vuelvan a recordar ustedes cómo fue que iniciaron. ¿Por qué? ¿Para qué? que aprendieron en ese camino. Y no se queden en la circunstancia o en, o en la situación que nos acaba de... Mucha suceder. gente lo que aprendió es no volver a invertir más en bien, estas cosas. Por evolucionar esa situación. Porque al fin y al cabo somos líderes que estamos dispuestos a soportar cosas que nadie puede soportar. A tener que aprender, dar la cara, comprometerse, a veces recibir... Eh, es un ejemplo figurado a veces recibir esos bates esas pelotas a veces recibir este eh, notificaciones de ese de, de la superfinanciera de Colombia donde le dicen a ustedes líderes que ya no pueden volver a eh, promocionar este esquema Ponzi como sucedió con la superfinanciera que denunció públicamente a Angie Maya esos son el tipo de cosas que hay que soportar cuando usted eh, quiere robarle a la gente pero para eso es que tenemos que estar acá. Para eso tenemos esa posición. La posición no es para ir a celebrar un rango en una tarima. No, señores. La posición es precisamente para este tipo de situaciones. ¿Cómo yo sé que verdaderamente estoy preparado o que la vida me está preparando? Pues con estas situaciones sin esta situación tú nunca hubieses podido tener claro, ay, yo tenía que ahorrar el dinero, ay, yo tenía que tener conciencia de que no tenía que gastarme el dinero, ay, yo tenía que tener conciencia de que tengo que tener un plan de ahorro y que tengo que hablarle a las personas que los negocios digitales tan solo es una herramienta, pero que no es toda la economía, solo es una herramienta que tenemos en el momento. Pero seamos responsables nosotros como asesores, como... Personas que le estamos brindando a las personas nuestro ejemplo con nuestra historia desde lo que estamos trabajando. Y conservemos esa credibilidad, porque si estamos aquí y no nos hemos ido a ninguna parte, créanme, amigos, que es porque no tengamos nada más que hacer. No, es porque realmente estamos comprometidos, vemos, creemos y sentimos que lo que estamos haciendo es real y verdadero. Y créanme, y hoy se los puedo decir que sé que todo esto va a tener una solución y sé que vamos a avanzar. Ahora bien, Angie, veníamos cuatro años trabajando, full, full, pul, full. Situación, perfecto, no nos quedamos en la situación, avanzamos. Tenemos una solución para nuestros inversionistas y clientes. Y ahora tú como distribuidor, como representante de la marca, dices, ¿y yo qué voy a hacer? Porque las personas tomaron esto personal creyendo que se había creado otro producto porque, ¡Ah! vamos a hacerlo así porque tenemos que trabajar. No, a mí. Pónganle en sentido común a las cosas. Si hay un nuevo producto es porque también necesitamos una solución para nuestra comunidad. ¿Cuál es nuestra comunidad? Esta que estamos reunidos acá. O sea que la solución es vender Go Global para pagarle a los de Omega Pro. Esta señora, de verdad, de verdad... ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Toda la comunidad que ustedes vieron en Panamá y en todos los eventos que hemos podido realizar. Entonces, amigos, quiero que confiemos en lo que juntos hemos construido y que más bien no nos autosaboteemos porque nos estamos saboteando y estamos creyendo en personas que ni siquiera hacen parte de nuestra comunidad. Eso es lo que yo aún no me lo puedo explicar. Como yo, por ejemplo. Que yo les advertí, que yo eh, les dije y que en algún momento les dije, el tiempo me dará la razón. Porque había mucha gente ciega que no quería ver y les dije, esta cosa cae para antes de diciembre. Y así fue y el tiempo me dio la razón. Entonces, no necesariamente usted para hablar de un, de un tema tiene que estar dentro. Si yo le digo, si yo le digo a usted que si usted se tira de ese puente se va a morir, porque yo ya he visto gente que se tira de ese puente y se muere, yo no voy a irme a tirar a ese puente para morirme. O sea, yo puedo ver eh, y tomar conciencia con base a los errores que han cometido otras personas y analizarlos y compararlos con Omega Pro. Omega Pro dio muchos síntomas. El síntoma principal de que ya la burbuja estaba a punto de reventar fue en septiembre cuando hicieron el el cambio de 16 a 26 meses. Que a la gente no le gustó, que no les preguntaron, no importa. Eso fue el primer síntoma. Después de ahí que nuevos productos que XPL, ¿qué pasó con XPL? Gente, se fue a cero. XPL se fue a cero. La moneda de eh, el metaverso. Bueno, del supuesto metaverso que tenía eh, que tenía eh, Omega Pro. El supuesto metaverso. Por aquí me, me mandaron a mí. Déjenme ver. Porque por aquí me habían mandado el, la gráfica. Eh, Voy a, voy, a, voy a buscarla, porque sí, esto es algo que de verdad quiero mostrarles a ustedes. Déjenme ver si lo logro encontrar. Voy a poner... Ah, no. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé dónde lo... Eh... descargas Perdón, pero es que no, no quería pa pausar el video, chicos véanlo aquí, qué bonito quiero ver si ustedes están viendo qué bonito el, el, el futuro la moneda que los iba a salvar que se iba a triplicar vean qué bonito aquí parece un carrusel, una super caída, luego ahí intentó recuperarse Juan Carlos Reynoso decía que este producto todo el mundo estaba ganando y de un pronto a otro, pum se fueron con el dinero de todos ustedes quedó en cero absoluto, entonces eso es para que ustedes vean y analicen que eh, desde un principio les están mintiendo todo lo que les ha dicho Omega Pro es una mentira todo lo que les ha dicho, absolutamente todo hagamos un recuento la portada de, de Forbes India pagada totalmente, el mismo artículo lo dice, el exchange creado por ellos mismos la XPL, la moneda, le la llamamos shitcoin. Juan Carlos Reynoso se enojó de que le dijéramos shitcoin, que era una, una moneda que no tenía ningún valor. Demostrado nuevamente que no tenía ningún valor. El único valor era el que ellos querían ponerle para irse con el dinero. O sea, absolutamente todo. Este broker creado por ellos mismos. O sea, ustedes creen que con esos antecedentes van a tener la intención de pagarles a ustedes. Si usted de verdad sigue esperando esto y no ha puesto la denuncia porque usted piensa que le van a pagar, de verdad que usted realmente está mal. Gente, es el momento de poner las barbas en remojo y recapacitar sobre, sobre este tema. Es como si alguien viniera a mí a darme consejos de cómo tengo que manejar mi casa o cómo tengo que manejar mi hogar. Si soy yo la que estoy viviendo acá y sé cuáles son las situaciones que se presentan en mi familia, pero... Hay muchos libros de autoayuda, de cómo manejar tu casa, manejar tu hogar, consejos, familiares. O sea, una usted toma la decisión si, eh, si quiere aceptar esos consejos o no. ¿Saben? Estamos en la postura que le creemos a las personas que no están, que nunca han estado, pero ustedes le están dando la razón. Pero lo bueno... Omega Pro fue la que nos dio la razón realmente, desde el momento que dejaron de pagar, desde el momento de que hicieron los cambios en septiembre. Nos dio la razón a los que decíamos que esto iba a explotar, que era una burbuja que no iba a durar hasta más de diciembre. Es que todo eso lo podemos cambiar por medio de nuestros hechos. ¡Súmate a los hechos! ¿Hechos? Ven y trabaja con nosotros. Tres Para meses que sin pagar. Ver que no es tan fácil, quizás como tú lo piensas como líder. Esos son los es? Ay, conéctame en un Zoom, hágame una llamada, pongan al corporativo a hablar y se, se acabó. Tres meses sin pagar. Sí. Esos son los hechos. Porque tu cliente no confió ni en mí, ni en el corporativo, confió en ti. Entonces dale fuerza, cuando más lo necesita que es en este momento. Qué es caro, de verdad. Y no lo lleves peor a la cloaca de. No, esto ya se acabó y Qué es caro, y de entonces verdad. Porque decir que todo va a funcionar cuando todo es perfecto, créanme, que es bastante fácil. Muy fácil. Pero es en los momentos como estos que las personas necesitan de nosotros. Y no hablo de los líderes que necesitan de nosotros. Esta si señora líder, está preocupada... Gente, tienes que sumar. Está preocupada porque su estilo de vida se está acabando. Si no hay gente nueva entrando debajo de ella, o sea, ya no está generando. Claro, tiene dinero de sobra, pero ya no está generando arte Aquí a trabajar, que a, a darle fuerza al barco. Y los inversionistas, y si, aquí, y si acá tenemos inversionistas, porque sé que, que todo el tiempo estamos teniendo personas en nuestras diferentes llamadas, por favor, la persona que te invitó a este negocio, búscalo, llámalo. Y dile que te dé claridad, porque ya la tenemos, como les digo, ya hemos planteado, hemos identificado la situación, hemos buscado una solución y en este momento estamos en el desarrollo de esa solución. Que quisiéramos que fuera como, wow, como todo lo teníamos, no va a ser tan fácil, pero ya estamos demostrando que la compañía no es solo, vamos a cerrar el Bacopix, vamos a cerrar la página y se acabó todo. No, aquí estamos. Promocionando, aquí estamos, promocionando otro producto, pero aquí estamos. O sea. Continuar. ¿Cómo hacían Angie que espero? Claro, la vida nos enseñó que todo cambia, pero que nosotros tenemos que estar preparados para cualquier cambio que se nos presente. Entonces la pregunta es, ¿realmente nosotros nos estamos preparando y nos vamos a preparar para lo que viene? Eso es lo primero que deberíamos preguntarnos hoy porque hoy vamos a escuchar aquí a personas realmente increíbles, personas que, que han estado al pie del cañón, inclusive es peruano, y créanme, y ustedes póngasen también en ese sentido de, de, no de patriotismo, pero sí de que todos estamos en esta misma situación, y por qué él sigue aquí dando la cara con nosotros, o sea, tiene que haber un sentido común en eso. Porque yo como persona no expondría no mi integridad. ¿Qué hace esta señora hablando de sentido común? Sentido común es ver, recapacitar y decir, no, eh, todas las advertencias eran ciertas, la superfinanciera me lo advirtió. Entes financieros de otros países, como la SUGEF de Costa Rica, eh, la de Panamá, la de muchos otros países, advirtieron. Eso es sentido común, recapacitar. Los youtubers, muchos youtubers advertimos, eso es recapacitar y eso es sentido común. Sentido común es decir, ok, me equivoqué, no le hice caso a esta gente, no le hice caso a entes formales como la superfinanciera, no le hice caso a entes informales como youtubers, pero ya recapacité y ya no vuelvo a invertir ni en Go Global ni en ninguna otra. Eso es tener sentido común. No seguir eh, eh, creyendo todas las patrañas de esta señora pelos de lote y seguirle creyendo todo lo que esta gente dice. Eso es totalmente estúpido. Eso es totalmente de una persona que de verdad algo no está funcionando bien en su cabeza. De verdad. Por, ay, vamos a darle tranquilidad que a las personas, no. Es porque hay un propósito. Es porque hay una solución. Y es porque estamos trabajando en ella, vamos a seguir trabajando en ella. Y lo... lo más importante, vamos a seguir creciendo la comunidad que juntos hemos construido. Porque cuando yo inicié aquí hace cuatro años, habían cero personas. Esto no lo he construido yo sola. Todos somos parte. ¿Que el inversionista sea parte? Sí. Pero el inversionista también es consciente, sabe ¿En qué punto está? ¿En qué está invirtiendo? ¿Qué es lo que está haciendo? El distribuidor sabe a quién está representando como marca. Yo, yo escucho a esta y señora y a mí me hierve la sangre, de verdad. Llevar. Bueno, entonces, déjenme a ver por aquí si ya tenemos a nuestro primer invitado. Bueno, me dicen que la sala está llena, no han podido entrar nuestros anfitriones. No sé si alguien por ahí esté con esposo, esposa... Para que nos puedan dar un cupo a ver estas personas que estoy viendo acá con 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. hay como vamos a, a aquí a, a mirar un cupo por acá. Miren, personas sin identificación de nombres, ok. Listo. Vamos a, a ver si ya podemos acá. Oh, por favor, nos podrían ayudar eh, saliéndose en alguna persona, eh, ya, ya estamos habilitando la sala para que puedas ingresar, ya ya puedes ingresar, ya puedes ingresar, bueno qué pena amigos aquí, sé que este, esta llamada es súper importante para todos, pero si alguno está con su familia o alguien está con, con, con alguna persona para que nos pueda dar un poco de cupo aquí, para ingresar a, a, a nuestro primer invitado que tenemos. Le... Sí, Muchísimas sí, gracias. Y de verdad que yo siempre agradezco mucho a Carlos, a Eter, a Japón Se atrevieron a confiar. Y eso es lo que hemos hecho todos nuestros inversionistas aquí. La solución. Vamos a pesar de lo que nos sucedió, cuál es la proyección que tenemos para seguir creciendo, y para eso vamos a escuchar en este momento o al sea, señor Juan Carlos Reynoso, que es una aplauso? persona Aquí. que empezó a construir esto desde cero. No es que haya estado ya una comunidad de tres millones, no él con su hoja de vida, con su experiencia, con su resultado, con su hoja de vida, cuál la de la estafa Icon que eh, también fue un esquema Ponzi y que él mismo dijo que él era CEO y fundador de esa, eh, de esa estafa, la cual muchos de los que estaban con él ya fueron ante las autoridades a rendir cuentas sobre IconTech y que este señor se está escondiendo porque él también formó parte de esa, de esa hoja de vida, me está hablando señora Angie Maya le llevó a tener y nos llevó a construir esta comunidad en todo el mundo, donde Latinoamérica es el mercado número uno en este momento. Entonces, Juan Carlos, sé que estás ahí ya aquí con nosotros, sé que venías en un vuelo, ya aterrizaste, pero queremos todos los que estamos aquí escucharte, saber por qué realmente nosotros continuamos aquí Remando, dándole Porque sabemos qué es lo que estamos construyendo Y hacia dónde vamos a llegar Ay, No es porque no tengamos río, nada más que ella. hacer O porque el tiempo cállese, así nos lo sucede No. señora! ¡Cállese señora! vaya a la mierda! <risa> ¡Ya cállese madre! Es porque realmente estamos buscando soluciones para todos Bueno, entonces, Juan, ¿tienes el micrófono abierto? Ok, ¿me escuchan? <risa> Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. No estaba muerto, andaba de parranda. Eh, realmente eh, quiero aprovechar para saludarlos a todos eh, y gracias por, por esta invitación. ¿Esto es una tienda? Estamos aquí como siempre moviéndonos para... Para que no nos agarre... Estamos como como siempre moviéndonos de un lugar a otro para que no nos agarre la policía. Equipos que están activos.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 Bastante disruptivo, decía este señor, que yo creo que ni siquiera sabe lo que significa eso. Al igual que XPL, volvemos a ver la gráfica, qué bonita, qué bonito el precipicio que se forma aquí en XPL. Esos son los proyectos innovadores de Juan Carlos Reynoso. Esos son. Eh, hemos eh, podido lanzar hace unos días algo que, que esto perdón creo que ustedes no vieron la imagen de nuevo bueno totalmente era la novedoso en toda la industria un plan eh, realmente a prueba de a prueba de, de cambios como los que hemos visto que siempre suceden eh, con los eh, negocios con los planes de compensación tradicionales eh, hemos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 Se han venido preparando personas para hacer cosas grandes en esta industria y para realmente duplicar un liderazgo ejemplar. Estamos aquí de la mano. Ese señor es experto en hablar y no decir nada, de verdad. Pero también... Aquí la, la gente que está en esta, los que son inversionistas, lo que están es esperando respuestas sobre su dinero. El resto es como le dicen aquí en Costa Rica, hablar papaya. Eso es. Un equipo de corporativos que tienen mucha experiencia en toda la industria, personas personas que han hecho un trabajo muy importante en las compañías en las que han estado y que hoy día vienen con toda esa capacidad, con toda esa experiencia a trabajar con nosotros. Como les digo, eh, este es un momento especial. Este señor está en un parqueo haciendo una llamada corporativa. Porque toda esa experiencia de cuatro años, aquí la estamos poniendo eh, en práctica, pero de la mejor manera, eh, con, con las mejores, con las mejores eh, estrategias para que todos puedan crear rendimientos y ganancias eh, de muy alto rendimiento. Entonces eso Juan, es lo que... Juan, Juan, qué pena interrumpirte, quisiéramos hacerte una pregunta. Bueno, son tres... ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! Preguntas específicas eh, para las personas que están aquí, que ya hacen parte del... Me encanta cómo esta señora, eh, eh, eh, Juan Carlos está hablando y le dice... ¡Juan, Juan, Juan, Juan, Juan! Espérate, tenemos preguntas, o sea... Deje de estar hablando o sea, la comunidad Este señor entra como en un bucle De repetir y repetir y repetir Y de ahí no avanza Que ya saben toda la proyección que nosotros hemos logrado uh, Y más allá de proyecciones entonces, uh, específicamente... Vean lo que dice Vean lo que dice Ellos ya saben lo que usted está diciendo Pónganle atención a esto Juan Juan, qué pena interrumpirte Quisiéramos hacerte una pregunta Bueno, son tres preguntas específicas eh, Para las personas que están aquí Que ya hacen parte de la comunidad Que ya saben toda la proyección que nosotros hemos logrado y más allá de proyecciones, hemos estado hablando desde resultados. ¿Qué le puedes decir eh, tú a la comunidad de empresarios, inversionistas, networkers, respecto a la situación que estamos viviendo y el momento por el que estamos pasando eh, para que ellos continúen? ¿Por qué deberían continuar más allá de la circunstancia por la que estamos viviendo? Gracias. Bueno, eh... gracias por interrumpirme.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 Estamos realmente eh, presionando bastante al broker. Le hemos dado una carga de trabajo muy, muy grande. Pero eh, ya vamos a empezar a ver cómo se resuelven esas cosas. Definitivamente, o sea, tenemos la seguridad de que vamos a poder eh, cumplir. Ese señor se ve sentir así como está, acorralado contra la pared, los ojos eh, hinchados, se le ve la cara cansada. Veanlo, vean como...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 tengo conocimiento que más de 250 mil cuentas ya están viendo en estos momentos el trading con su MetaTrader 5 y... Es... Una hoja de Excel es lo que están viendo. Estamos por eh, eh, habilitar 250 mil personas más en los próximos dos, tres días. O sea que ahora vamos a ver un proceso ya en el que... ¿De qué sirve para un inversionista que lleva esperando su dinero desde noviembre ver ahí una grafiquita? Una grafiquita donde los números suben y bajan si no está teniendo su dinero en sus manos. ¿De qué sirve, señor Juan Carlos Reynoso? Todos van a ver esa transparencia que, que siempre hemos tenido.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 Y en este momento está aquí con nosotros conectado, a pesar de que en Dubai son las 7 de la mañana, él se ha tomado un tiempo para poder abrir. Qué curioso que toda esta gente viene de Dubai, van a Dubai, viajan a Dubái, habiendo tantos países, emiratos árabes teniendo tantos emiratos, qué raro. ¿Qué, qué relación tendrá todos esos viajes con que Dubai es la capital mundial de las estafas y de las esquemas piramidales? ¿Será que hay alguna relación con esto? ¿Con que no hay ley de extradición? ¿Con que la señora Angie Amaya podría irse a vivir ahí perfectamente y no la va a llegar a buscar la Interpol? ¿Será que hay alguna relación de todo esto? ¡Qué raro! ¡Qué raro!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 Hi Angie. Hi, hi Eika. Welcome. Thank you. Very, very happy to be here. Excited. How are you, Juan? Good to see you. Eika O A Hello A How are you? Thank you for Doing waking good. up so early for us. Gracias no, no, por levantarte no, muy it's... temprano para nosotros. no habla inglés? Me parece. My pleasure. Thank you guys so much for having me. I really appreciate it. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Realmente aprecio que me hayan invitado aquí a participar con ustedes. Sí, Anja Maya no habla inglés. Tiene, tiene que utilizar a Juan Carlos Reynoso como traductor. So, well, listen, I, I, number one, I just... Lo noté porque él, ella le dijo EIKA. O sea... Hola. Thank you, very very happy to be here. Excited. Hi, Angie. Hi, hi, Aika. Welcome. Aika. Thank you, very very happy to be here. Excited. How are you, Juan? Good to see you. Hello, AK. How are you? Le dice, "¿Cómo estás? Un placer verte." Y le responde Juan Carlos Reynoso. Thank you for waiting so early for us. Gracias no, por levantarte no, no, no, muy it's temprano para nosotros, estado aquí a participar con ustedes. So, well, listen. I, I, number one, I just really want to thank everybody for, um, really for inviting me. And Angie, I, I want to thank you very much for also your leadership and everything that you've been doing. Quiero darle las gracias to a to todos el liderazgo, especialmente a ustedes y también a Angie por uh, invitarme re, a esta re, llamada. Re, repeat again what you said. I, I couldn't hear you well. No puede escucharte. Le digo a Angie que uh, realmente quiero really agradecerle a todos ustedes y a su liderazgo y a Angie por eh, esta participación en esta llamada. Por oh, dame un segundo que Juan, Juan, pausaste el micrófono y lo pusiste en silencio. Quiero yeah. realmente felicitarlos a todos ustedes y felicitar a Angie. Eh, por ese gran liderazgo y por, uh, por estar aquí eh, firmes con esta oportunidad. talking working excited Y también hemos quiero agradecerle a Juan porque hemos esto, estado muchas compartiendo estrategias. Eh, mucho tiempo juntos creando estrategias. Eh, y me da mucho gusto también estar trabajando con él y sé que vamos a hacer cosas muy grandes Latinoamérica tiene un espacio muy especial en, en mi corazón Latinoamérica, eh, ha tenido un significado especial y tiene un lugar especial en mi corazón One of the most challenging moments in my career and one of the most rewarding moments in my career happened to do a lot with Latin America. Uno de los momentos eh, más retadores y de los momentos muchos más, los momentos más a, o más apremiadores sucedieron en y Latinoamérica. Y al tiempo de más crecimiento tienen que ver eh, con historias que he tenido con el mercado en Latinoamérica. 12 years ago, I started a company and we were mainly located in Latin America. Ya tenía una empresa... Hace 2 años empezamos una compañía y realmente tuvimos un éxito muy grande en Latinoamérica. No la fue América. hace 2 años, fue hace 10 años. And yeah. I came in and I had taken over that company and um, there was a lot of challenges and this is 12 years ago. Y realmente me acuerdo cuando llegué, había muchos retos, muchos retos uh, al inicio. Hace 12 años atrás and at the time what ended up happening we started gaining so much momentum in Latin America Pero Empezaron con mucho de momentum eso, pudimos crear en un gran momentum también en, en este mercado And it was a product and nutrition company and it was amazing but the story is en I've been life. to Peru like 40 times I've been to all over Latin America And I can't wait to come back and see everybody. ¿Cuál es el producto? Y realmente tengo muchos gratos recuerdos porque pude conocer muchos lugares eh, de toda Latinoamérica. Y realmente estoy muy ansioso de poder eh, regresar nuevamente. No, este señor no lo está haciendo. Being creando. in this business now for over 23, 24 years, I've definitely had my ups and downs. ¿Qué y realmente, subidas y bajadas. más teniendo... de 23, 24 años. Definitivamente, hemos tenido eh, momentos buenos y momentos no muy buenos. I've been a distributor for almost 10 years. Fui distribuidor por 10 años. I've Él habló de una pro productos nutricional eh, También tuve mi propia compañía. Después fui consultor. Después fui eh, corporativo eh, en I've diferentes had... partes del mundo. I've had some great mentors in my life, and I've also, I've made my share of mistakes as well. You know, but I think going through this business for as long as I have, I can look back and remember moments that I was so frustrated. I thought maybe I should just quit y me acuerdo que también he pasado momentos eh, tan duros tan críticos que realmente eh, me ponía a pensar eh, quizás mejor me debería rajar our business is the most rewarding and it's also the most stressful en eh, los momentos de mayor recompensa, recompensa eh, el que mejor más recompensa estresante. paga pero al mismo tiempo es el que más frustración produce because we're dealing with people porque, estamos tratando, porque con estamos tratando con personas. and you know people no matter where you are in the world they have ups they have downs they have feelings they have, feelings, they have moods they have personalities porque la gente no importa de qué parte persona, del mundo si te haga emociones también están, están mal están tienen bien, diferentes personalidades mal. diferentes motivos and and what i've what i've now lo que he aprendido es, I've looked at everything, es just continuing to learn, continuing to get better, continuing to... Gente, le adelantamos a esa parte. Y realmente este señor no está puedo diciendo nada ahora interesante. Es el... Mañana temprano, man, in y por los momentos ese señor realmente no, no, no está aportando nada a la conversación. Y In right now every single person has the opportunity to be part of that in the very beginning. Todo eh, global, la persona que está aquí tiene claro, la oportunidad. Claro, claro de que poder tiene. Crear grandes cosas para Todo acá. el mundo quiere entrar a Google. This is the beginning of what I believe will be the single biggest company in the world. Ya. Yeah. Eh, este es el comienzo de lo que creo que va a ser la, la mejor, la más grande compañía eh, del mundo, eh, del network. Pero esta no era Omega pro. Because we have the strongest piece that is the most important piece in any company. Porque tenemos la, la parte más es fuerte, eso? que es la más importante en cualquier compañía. And that is our community. That is our leadership. That is our team. Una comunidad our que team. está esperando ¿Es que le paguen hace el tres el meses. You know, we mes. were we were very fortunate to be able to create a structure. Alentemos. Demasiado pesado esta conversación. Arroyo. "Estamos aquí, a doña." thank you, <tose> thank you, Aika, thank you. Thank you. Bueno, amigos, esto nos habla de EIKA. De... <risa> me, me llama la atención que no le dice EIKA, dice EIKA. Ahora, eh, ese no es el nombre real de esa persona, es como el, la abreviación. Eh, eh, por ejemplo, Juan Carlos eh, podría ser JC, JK, EJC, eh, pero realmente esa, esa gente se hace conocer por un nombre lo queman, lo modifican eh, y ahí van haciendo como variables del nombre hasta en cada empresa para que no, no se le asocie con su pasado. Probablemente lo que pasa con este señor. Y estamos aquí para servirles a todos. Thank you, thank you, Eika, hey, thank you, thank you. Okay. Bueno, amigos, esto nos habla de, del gran compromiso que todos estamos ejerciendo desde nuestras posiciones de trabajo, liderazgo y desarrollo para que toda nuestra comunidad pueda seguir teniendo una propuesta de valor, no solamente financiera, que la tenemos, sino también por medio de la educación, también por medio del crecimiento y desarrollo personal, también en medio de que ustedes se sientan parte de algo, y es parte de esta comunidad, que sin duda es la comunidad más grande que cualquier negocios en mercados digitales, haya podido desarrollar la Con comunidad tanto, más grande gente estafada, de gente estafada que no les han pagado y que, que están esperando hace tres meses que le paguen sé que esta situación esa es la comunidad increíblemente más unidos más fuertes más comprometidos más conscientes ya cállese, señora, este... cállese señora cállese señora ya chao que le vaya bien gente eh, esa es la llamada que eh, queríamos eh, teníamos pendiente desde la semana pasada, no había podido hacerla, no había podido escucharla, ni verla, ni analizarla con ustedes, aquí la tienen saquen ustedes sus propias conclusiones, recuerden que eh, eh, la denuncia la pueden hacer mediante los links que están en la descripción, ahí va a estar todo para que ustedes entren y eh, hagan esa su respectiva denuncia gente, nos vemos hasta la próxima